En el Monte de los Leones, en pleno corazón de la subética, pastan las cabras del ganadero Manuel Moral. Libres por la sierra, comen pastos limpios y si se quedan con hambre, les espera una ración de piensos ecológicos. La familia de Miguel Osuna y Pepi Ayala procesan con mimo esa leche en su quesería el palancar, a las afueras de Carcabuey. ...obteniendo una deliciosa variedad de quesos y derivados... ...de manera totalmente tradicional y artesanal... ...desde hace más de 20 años. En 2012 la familia... ...se lanzó a la aventura de trabajar... ...una línea de elaboración ecológica... ...una apuesta decidida por la salud... ...pero también por el futuro de sus hijos... ...Pablo, Miguel y Marina... ...que han hecho del oficio de su padre su proyecto de vida. Cerca de la fuente del Palancar y del río que la alimenta... ...en un paraje precioso... ...nuestra quesería trabaja decididamente por la calidad... ...sabiendo, al igual que su pética ecológica... ...que el porvenir está vinculado a la salud... ...a lo local y al cuidado de la naturaleza. Subbética ecológica, alimentos por el bien común.